Gilatanka cuya canaca, saranta sequiani, Wilsta pacha, Wakis ta Bolivia, colla suyo marca Uxpacharo, jamastearon tayar que tena catejicha quien hasta un tascip carácter, utiwa ja Wilta taraki cawakis axanqui Ugilata Juan Carlos Bayon, jupaja caiza Consejo de Amautas, Uxatarakipi, jupampi a los criptayarne, kunatoqueta wipala, acorona cajualipinu parlataraki daqui chetas un caso voy a hacer aquí un humoracayo tipo que está usted con una imagen a resumen acaso utra, está acá con acá ganaste mañana kun amas a muy tasipki kun alza juaquisip arjtaña marca chiren acaro wipala toquita sarau na capachka ukan kaski está acá con acá amtotaña juaquisip está acá con Juan Carlos Balion camisaki muy buen día es que pon usted ahorita a tocar, gracias por invitarnos y para poder hablar sobre nuestro, nuestra iconografía, nuestro símbolo de los pueblos indígenas que es la huipala ¿no? importante, estos días se ha hablado bastante sobre este tema a raíz eh, del agravio que ha sufrido por ejemplo en un acto cívico eh, esto en Santa Cruz entonces estos días hemos escuchado pronunciamientos eh, criterios de distintos eh, puntos de, distintas, eh, de, de distintos sectores hermano Ustedes han estado trabajando en un proyecto de ley. Eh, vamos a tocar enseguida este tema. Sin embargo, quisiera empezar hablando precisamente eh, qué es lo que representa la huipala para los pueblos indígenas. Primero yo creo que la huipala representa la unidad ¿no? y la igualdad. O sea, la igualdad, ¿Por qué digo, tenemos 49 cuadritos, y son cuatro o sea, la igualdad ¿no? de los cuatro suyos, porque cada suyo también tiene su, su color. De nosotros el suyo es en el blanco, en el centro, ¿no? Entonces, para los pueblos indígenas, para nuestra cosmovisión, la huipala es todo, pues, representa todo el mundo, todo, todo lo que es la Pachamama, el cosmos, porque hablando de la huipala, si lo juntamos los cuadraditos, tanto del blanco como del amarillo, eh, cuatro huipalas se, se arma chacana. Y la chacana para el pueblo indígena es una iconografía que se representa la vida. Todo, o sea, incluso la, la misma huipala representa pues Chachahuarmi, la complementariedad entre, entre los cosmos, la Pachamama. Entonces, este símbolo sincer sinceramente es desde antes de los tiahuanacotas, desde, desde la colonia, ay, antes de la colonia, está en los querus, quisiéramos que nuestros hermanos, todos todo el país vaya a visitar el museo de Tiwanaku. ahí van a ver un eru donde está nuestra huipala, pintado, entonces, esto es el símbolo, la economía de los pueblos indígenas, y cuando se ha quemado la huipala, recordemos el 11 de noviembre del 2019, se ha quemado, y como no ese ajayo, esa fuerza del pueblo indígena, se han autoconvocado, pues han llegado hermanos incluso de colectivos de las provincias, encima de las pasillas, este símbolo es de unidad, es de coraje, es de lucha. Yo creo que este símbolo tiene que, eh, y, y queremos decir que, no, y no solamente es de, como dicen, que es una, una bandera del MAS, no, es de los pueblos indígenas, siempre se ha flameado, al menos la huipala, el, el indianismo, el catarismo, nosotros hemos hecho un congreso. El, el, eh, a partir del, del fin de mes de noviembre hasta el diciembre Hemos ido armando un congreso de la Huipala Donde han estado nuestros líderes En paz descanse nuestro hermano Inca Choquehuanca Nuestro Constantino Lima Que aún está en vida Y quisiéramos que las autoridades le den un reconocimiento por, uh, en vida Porque esos hermanos han aportado El, eh, el Inca Choquehuanca lo que ha hecho es eh, dar, ¿no? Eh, lo que está en el Queru, escribir pues su simbología de la huipala y esto viene desde los años 70 80 incluso ha habido un partido político que se llamaba la mil huipalas entonces siempre ha estado en todo evento, incluso en la marcha del 90 de los pueblos indígenas del oriente de la amazonía, porque en esa marcha debe ver, hay que averiguar, pero debe ver imágenes la única bandera que se ha flameado es la huipala en ese sentido yo creo que representa eso los colores, por decir el color rojo representa a la Pachamama, el amarillo representa a la espiritualidad, el azul representa al cosmos, el verde a nuestra riqueza, el blanco representa también al ¿no? ajayo a la fuerza y violeta al tema ideológico, político de los pueblos indígenas. Entonces nosotros habíamos ido trabajando, y habíamos propuesto que el 11 de noviembre de cada año se declare el día nacional de la Huipala y se hagan eh, desfiles, se hicen en todas las instituciones en el homenaje al porque está en la Constitución Política Esto del a raíz Estado del agravio que ha sufrido la Huipala en ese entonces. Sí, el del 2019. Nosotros queremos hemos trabajado con el diputado eh, Rubén Chambi Moiricona. Esto está en la comisión en la Cámara de Diputados en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la, en el comité desde ahí, desde ese despacho, hemos ido proyectando el proyecto de ley, con el único objetivo que la huispala se respete, pues y que ya no vuelva a suceder lo mismo que ha sucedido el 24 ¿no? de septiembre en Santa Cruz, o en otro departamento. Entonces, incluso habíamos dicho nosotros que la huispala, este día se hagan desfiles. Incluso nosotros con mucha preocupación vemos en las horas cívicas, actualmente en las unidades educativas se hizo el rojo amarillo verde nomás. Debería izarse la huipala, incluso hasta el patujú. Debería izarse todos nuestros símbolos patrios en todas las unidades educativas, ya que está en la Constitución Política del Estado, en el artículo 6, numeral 2, está pues como un símbolo patrio. Yo creo que todas las autoridades, ya sean alcaldes, gobernadores, ministros, todas las autoridades, incluso los ciudadanos, deberíamos honrar a esto, porque cuando llevamos esto es para nosotros, para los amautas, para nuestra espiritualidad, es ajayu es fuerza, es energía, es unidad ¿no? y es diversidad también. Ahora la huipala se ha vuelto también un símbolo de lucha ¿no? de los pueblos indígenas cuando se trata de reivindicar los derechos, cuando sienten los pueblos indígenas que sus derechos están pisoteados, levantan con mucho orgullo la huipala para reivindicar, para mostrar su lucha. Sí, lo más interesante es que a veces creo que no se ubican las autoridades de Santa Cruz, que este símbolo, una vez que ha sido quemada, ha sido ultrajada, este símbolo se ha, se ha vuelto de la viallada. La huipala incluso es el choque es el curmi. El curmi, ¿qué es? El arco iris. Claro. Y, y a, al choque del arco iris se, se ha cuadrificado en la huipala. Okay. Este símbolo natural de la Pachamama, que es el curmi, representa pues, la huipala. Y el curmi a veces los LGTBTs también utilizan mal ese símbolo de los pueblos indígenas del mundo de la Yala, y en últimas en ecuador, en colombia, en europa, en estados unidos en todos los movimientos del pueblo, del, del movimiento indígena de los de los pueblos indígenas flamea la huipara y ese coraje nos se ha dado pues en noviembre si no lo hubiesen quemado tal vez este símbolo hubiese ido opacado pero también queremos no, a ver que... A más, no entonces... mira que... aquí quiero mostrar algunas imágenes que tenemos, ¿no? sí. podemos ver, estos son los queros que están en Tiahuanaco. Sí, esto está en Tiahuanaco, está en el Museo de Cusco, puedan ver, cuenten los cuadritos, vean los colores, lo que ha hecho nuestro hermano, nuestro Gilata Inca que es codificar del queru a los colores naturales de la, de la huipala, y ese ajayo y esa fuerza, por eso antes de la colonia, antes de todo, ha existido la huipala y en ese sentido como es símbolo de unidad y de diversidad yo creo que ese símbolo debemos tenerlo en nuestros corazones incluso este símbolo como digo, por eso habíamos propuesto que el 11 de noviembre sea el día nacional de la huipala, esperemos que nuestros diputados, nuestros senadores actuales puedan volver a considerar el tema y tratar antes del 11 de noviembre se declare el día nacional de la huipala para que y no solamente de la huipal, incluso, el, incluso nosotros en La Paz, lo que en Santa Cruz lo están poniendo, ¿no? una bandera blanca y, el, y la flor del patujú. En La Paz también crece patujú, en, en los yungas ahí adentro, Ajá, por es. San Buenaventura, yo he tenido la oportunidad de conocer el árbol del patujú. O sea, en, en La Paz también pues, tenemos ese símbolo, ¿no? la claro. patujú que está declarado en la Constitución y creo que las autoridades, en todas las instituciones deberíamos tener todos nuestros símbolos patrios para no discriminar a nadie. Perfecto, mi estimado hermano. Entonces, ustedes como Amautas, como Consejo de Amautas, van a impulsar esta normativa, van a reunirse seguramente con los parlamentarios para que el 11 de noviembre sea declarado el Día Nacional de la Huipada. Ahora más que nunca. Yo creo ah. que hacer respetar nuestra identidad, hacer respetar nuestro, no, nuestros conocimientos, nuestros saberes nuestros, no, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, llegó el momento, porque la Huipada, como te digo, representa pues, ese ajayo, uh -huh. representa esa, esa energía, porque es vital, por eso yo creo que los colores mismo, es vida pues, entonces yo creo que en ese sentido, eh, eh, que hemos, hemos pensado que los nuevos asambleístas, diputados, senadores, en esa comisión que se ha quedado pendiente, uh -huh. tratar, pero hemos visto que no, ha, no hay la voluntad, por eso pues creo que vamos a hacer una carta, un oficio, y nos vamos a sumar también al pedido de la CESUL CB, ¿no? que también pidió que se declare el 11 de nuevamente. Entonces yo creo claro. que sí. tenemos los antecedentes y lo vamos a, vamos a presentar nuevamente. Sí. Hermano Juan Carlos Bayón, Mahuali más... Unchata, Amauta, Juan Pia Calotana, Roscrito Eracta, Nokemaja, Pichaja, Jutirina, Caruncapachia, Roscrito Escañero, Bocanate, Uisto, Huipala. Un viaje por tomar una casa, nadie la van a cartachar, ni colonia por ningún quepana ud happy ninguna. un país tuvo casa, cosmovisión de los pueblos indígenas chamao, Arjatañasawi agua y palacios agua y esas agua eres aquí. Claro, usted irá más allá allá allá, aquí sin cama, sin cama. Como marque China